Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo Camino y Verdad y Vida Nos viene a liberar Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a Aquellos judíos que habían creído en Él Si ustedes permanecen fieles A mi palabra Serán verdaderamente mis discípulos Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Ellos le respondieron Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre ellos le respondieron nuestro Padre es Abraham Jesús les dijo si ustedes fueran hijos de Abraham obrarían como él pero ahora quieren matarme a mí al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios Abraham no hizo eso pero ustedes sobran como su Padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Queremos permanecer fieles a la palabra de Dios revelada en plenitud por Cristo porque la palabra se hizo carne en la persona del mío Dios y habitó entre nosotros y esa palabra, ese mensaje es siempre un mensaje de salvación y la plenitud del acceso a esa palabra nos ha regalado el Espíritu Santo derramado en Pentecostés podemos conocer la palabra interpretarla y darla a conocer a otros y conociendo esa palabra que es verdad experimentar ese fruto precioso que nos trae Cristo y es hacernos realmente libres en primer lugar del pecado, de toda atadura para que optemos como Él optó no por hacer nuestra voluntad sino la del Padre celestial en estos días inminentes al comienzo de la Semana Santa